Hola, soy el animador de España, Manolo de Bombo, un saludo para todo Rusia, contento de haber estado un mes en Rusia. Casi, casi una hora, 800 dinero, 800, y bajo en una, semáforo. Bajo no lo ponemos a la foto, porque tiene la cabeza muy gorda. <risa> <risa> <risa> Cuando te conocí, es como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Aquí va a descansar el, el bombo, Manolo. Hola, buenos días, sí. Aquí llego y aquí va a estar guardado hasta mañana. Hoy sí, hoy Estoy muy contento, Madre mía, Esto es lo máximo que se puede hacer. ¿Cómo Genial. La liberación de Manolo, el del bombo. Manolo no está muy acostumbrado a ver las Eurocopas en casa, por eso no atina con el mando y así lleva la quietela. No es lo mismo estar en una grada que estar en su propio bar. Espero que llegue hasta el día de la final. El doctor me perdone porque España es España y morirse uno se puede morir cualquier momento, ¿no? pero los triunfos estos son más importantes.